Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el cambio de los fertilizantes de crecimiento por los de floración. Alberto desde León nos ha preguntado si tiene que cambiar el abono de crecimiento por el de floración de golpe o poco a poco. ¿Cuándo cambio el abono de crecimiento por el de floración? El cambio de crecimiento a floración se produce en las plantas que no son automáticas cuando cambia el fotoperiodo y pasamos de 18 a 12 horas de luz en los cultivos de interior o cuando los días empiezan a tener menos horas de luz en exterior. En el inicio de la floración las plantas no dejarán de crecer para florecer inmediatamente, sino que experimentarán una transición paulatina. Muchas variedades aún pueden dar un estirón considerable, doblando y más su tamaño, sobre todo en las variedades más sativas. En esta etapa todavía desarrollan hojas nuevas y los tallos y ramas se hacen fuertes preparándose para soportar cogollos, así que aún tendrán demanda de nutrientes de crecimiento ricos en nitrógeno. Lo mejor es no cambiar de repente el fertilizante de crecimiento por el de floración. Se suele recomendar continuar con el de crecimiento durante al menos una semana más, una vez iniciada la fase de floración. Es importante tener esto en cuenta a la hora de fertilizar las plantas y también poder prever el espacio que necesitaremos para su crecimiento. Si las plantas ya son grandes y tenemos problemas de espacio, podemos aportarles abono de floración inmediatamente tras cambiar el fotoperiodo. Sin embargo, si son pequeñas y nos sobra espacio, podemos prolongar la alimentación de crecimiento un poco más. En la segunda semana de floración empezaremos a ver los primeros pístilos blancos en las plantas hembras, empezando a aparecer donde las hojas grandes se encuentran con el tallo. A partir de este momento habrá que aumentar los abonos de floración más ricos en fósforo y potasio. En la tercera y cuarta semana de floración las plantas dejarán prácticamente de estirarse y se dedicarán a producir flores. Como ves, el cambio de fertilizantes de crecimiento a floración puede ser de golpe o poco a poco,